Hola, soy Felicidad y estoy encantada de compartir contigo el conocimiento y la experiencia de unos cuantos años en psicosteopatía Orgánica. Es una visión más amplia y profunda de ver al ser humano donde se contemplan los aspectos psicológicos relacionados con los aspectos emocionales, porque todo está unido. El objetivo principal y más importante es, es acompañar, es escuchar, es entender, es ordenar esa historia que hay detrás de este conflicto y que se nos manifiesta a nivel físico este órgano que trae esta información para que la persona se pueda autosionar. Gracias por escucharme, te espero.